Que brilla en mi interior, se ha ido un día y no va a volver. Me he quedado solo, triste y confundido. Ya no sé qué hacer, qué debo hacer, esperando a que vuelva. canción, desde mi corazón. Si algún día tú quieres seguir, si algún día quisieras volver, estaré aquí. Oh, aquí. He estado un poco Casi no he dormido por pensar en ti Debo resistir Esperar un poquito Antes de verte más tiempo Ese soy yo Ese soy yo Es un sonido de adentro palpitando por ti, y es por ti, empecé a ver lo que me hace mal, sanando las heridas y volviendo a empezar, es el comienzo que necesitaba ver, para sentir el cambio de una vez Es muy duro la tristeza que yo siento siempre al despertar. Que al despertar. Esperar un poquito antes de verte más tiempo. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo.